Familia de Viajando en Forma, bienvenidos a otra aventura con nosotros. Hoy estamos en Mdina, en Malta, así que acompáñenos. Hoy vamos a hacer un recorrido por una finca aquí en Malta, donde miraremos cómo es el proceso para sacar el aceite de oliva extra virgen, así que está muy interesante. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para ver todo nuestro contenido y dar like. ¡Vamos! las olivas son traídas acá a Malta por los romanos ya que se dieron cuenta que era un clima bastante bueno para poder cultivarlas, eh, acá alrededor hay muchas fincas los cuales traen acá su producto para poder así obtener el aceite de oliva, esta finca es tecnificada así que hace mucho más rápido todo el proceso para poder obtener el aceite extra virgen de oliva Bueno amigos de Viajando en Forma, estamos acá en la finca finalmente. Vamos a conocer todo el proceso de la producción del aceite de oliva. Este aceite es típico maltés, es de alta calidad, es extra virgen. Entonces acompáñanos en este nuevo video. Vamos a conocer todo el proceso, desde que vienen las olivas, desde las matas, cómo ellos recogen toda la oliva y la traen acá a la fábrica donde pasan por los molinos, donde empiezan a almacenar y empiezan a empacar para luego ser tendrías. Las plantas de oliva requieren de varios cuidados como lo son la poda, fertilización del suelo y el riego, sobre todo en tiempo de verano. Para obtener una buena cosecha de oliva se requiere precipitaciones no inferiores a mil metros sobre el nivel del mar esta finca, por ejemplo, cuenta con alrededor de 600 árboles y la mayoría de estos tienen alrededor de 18 años de antigüedad. La cosecha de oliva generalmente en Malta inicia en el otoño y el proceso inicia con la recolección de estas esta herramienta es perfecta para esta labor ya que no lastima los árboles y el proceso es mucho más rápido luego son llevadas al centro de acopio para ser debidamente pesadas El siguiente paso son llevarlas a la máquina de limpieza y clasificación, acá se extraen las hojas y residuos no aptos para el proceso. Luego las orillas viajan por este conducto con agua para ser debidamente limpiadas y por este tubo salen todos los residuos orgánicos que son llevados de nuevamente al suelo. Todo el proceso de limpieza dura um, alrededor de 10 minutos. Bueno, y, y luego de que las olivas toman un baño, pasan a la máquina trituradora donde son sometidas al proceso de extracción de pulpa En estos molinos las olivas duran alrededor de unos 20 minutos y luego pasan a la máquina decantadora y centrifugadora. En estas máquinas demoran alrededor de unos 15 minutos, de estas máquinas ya sale el aceite listo como lo podemos observar. Bueno, y como paso final, el aceite se almacena en estos tanques mientras es empacado y etiquetado en las botellas. Sí. familia de Viajando en Forma, recuerden que el aceite de oliva tiene grandes beneficios para la salud. Entre ellos, se puede incluir en las dietas para bajar de peso, ya que contiene grasas saludables. Sin embargo, se recomienda la moderación. Es rico en antioxidantes y nutrientes que ayudan a fortalecer el sistema inmunitario, ayuda a controlar la presión arterial, regula el colesterol, mejora la salud intestinal, previene artritis, mejora funciones cognitivas, entre múltiples beneficios que podemos encontrar. Terminamos el recorrido degustando este delicioso encurtido de olivas junto con pan y conserva de tomate maltés y qué mejor que acompañarlo con un vino. familia de Viajando en Forma, hemos terminado este recorrido por el día de hoy. Síguenos en nuestras redes sociales, no olvides activar las campanitas de notificaciones. Hasta la próxima.